Yo venía del campo hace una media hora y se encapucharon, me atracaron, me quitaron el motor, un celular y 8 mil pesos con tu y cartera. Entonces yo vine a hacer la denuncia, no vaya a hacer cosas que hagan algo con la cédula por ahí y después me salgan a buscar a mí, que culpable sea yo. Ok, ya hizo la denuncia. Sí, posición. no, yo fui al cuartel, pero yo no tengo los papeles del motor, que ellos no me, la, no me la tomaron, me dijeron que, fue, que hicieron la diligencia de conseguirme eh, los papeles o el número de placa para ellos entonces hacer la, coger la, los datos, entonces por los datos entonces ellos me van a resolver. Ok, entonces ¿qué espera ya a partir de ahora? Cuando... No, imagínense, esperar a ver si aparece o, por ahí o por lo menos me devuelven la cédula. Ok, pues, entonces seis encapuchados. Se encapuchados en 3G, me, me, me interceptaron en la Guasuma, me quitaron el motor y la cartera y el celular. Ok, muy bien. ¿Tu nombre otra vez, por favor? Eh, Kenley Roldado Rodríguez y le martillo. Muchas gracias.